Para todos nuestros televidentes de TV Red, Canal 5, HB Multiplay, los saluda Nati Prieto. Hoy nos encontramos en el Parque Tecnológico Ambiental de Pirgua. Acompáñenos a vivir esta espectacular experiencia. Muy buenos días para todos. Para bueno, nosotros es un gusto el día de hoy estarlo recibiendo en nuestro Parque Tecnológico y Ecológico de Pirgua. El Parque Tecnológico y Ecológico de Pirgua se encuentra ubicado, como bien dice su nombre, en la vereda de Pirgua. Nosotros estamos en el municipio de Tunja, la capital de los boyacenses, y contiguamente tenemos al municipio de Icata, que son como los municipios o las ciudades más cercanas que tenemos en nuestro parque tecnológico. La idea de la visita de hoy es que ustedes se lleven eh, una gran experiencia no solo en materia de conocimiento y disposición de residuos sólidos, sino que también sea una experiencia ambiental, sensorial y bueno, y todos estos temas que nos gustaría que se llevan el día de hoy. Con el ingreso de Urbacera a Boyacaya, Colombia, le hemos incorporado diferentes tecnologías, una de ellas es, por ejemplo, que toda la báscula funciona con paneles solares, ustedes podrán identificar encima del techo que está únicamente funcionando con energía solar. Bueno, muchas gracias a ustedes, este canal muy importante de la región de Soacha Sean bienvenidos también acá a esta región hermana que es eh, la zona de Pirgua Perteneciente a Tunja y al Parque Tecnológico y Ecológico con ese gran nombre de Pirgua bueno, para que toda la comunidad se acerque aquí a este espectacular parque, ¿qué podemos encontrar que lo diferencie con los demás parques? Bueno, aquí hay cinco componentes, uno de ellos es el relleno sanitario, que normalmente pues, son rellenos donde la gente tiene una, un imaginario pues, difícil, digamos de malos olores, de mal vecino, aquí van a ver todo lo contrario, pero aparte de eso hay un componente ecológico eh, honrando ese nombre, pues senderos, eh, sistemas de educación ambiental, eh, reforestación, restauración ecológica, eh, repoblamiento de fauna, de aves sobre todo, para que la gente pueda disfrutar, pero luego van a encontrar mucha infraestructura verde, miradores, observatorios, juegos didácticos relacionados con el medio ambiente, aquí estamos dando una solución eh, ambiental de manera eficiente y oportuna. Bueno, todas las personas que pueden llegar a ser parte de Urbacer, de este parque y poder trabajar, ¿qué proyectos se vienen para que esas personas estén muy pendientes para que puedan trabajar aquí? Sí, yo creo que estamos eh, planteando proyectos, por ejemplo, con la cadena de la construcción de procesar los escombros, los residuos de construcción y demolición. De Tenemos una gran alianza. Con Camacol hacemos parte de ese gremio y evidentemente en esa cadena constructiva para ir hacia la construcción verde es parte de los aportes que queremos hacer. A futuro, en cinco años, auguro tener una gran planta, un gran complejo de manejo integral de los residuos sólidos, que es nuestro, esta, nuestra nueva etapa de futuro. Bueno, invitando a toda la gente que venga y se acerque al Parque Ecológico Ambiental. Por supuesto, puertas abiertas, lo único que pedimos simplemente es, como ustedes lo hicieron juiciosamente, una carta de invitación, de solicitud la invitación para poder eh, tener la logística el día exacto que viene acá, no cuesta nada simplemente pues venir a disfrutar este, este gran sitio. Bueno, y vamos a disfrutar más de este espectacular parque. Muchas gracias. Claro sí. Oscar Parra, gerente de Urbacer. bajo la iniciativa de nosotros ser una empresa de ejemplo, Urbacer llega aquí a Colombia al segundo país más biodiverso del mundo con el fin de generar soluciones ambientales reales, soluciones ambientales profesionales en el tema de manejo de residuos sólidos ordinarios que generamos todos los días, tanto tú como yo, tanto los espectadores, que lo importante es que queremos saber de que el problema de las basuras no termina cuando sacamos la bolsa de nuestros hogares, sino en realidad es un problema que comienza y nosotros en Urbacer, con profesionalismo, queremos eh, tratarlos adecuadamente, pero lo más importante entregar espacios de esparcimiento, espacios con las comunidades, con la universidad, con el fin de que aquí podamos convivir, pero lo más importante es respetar y rescatar esas historias ancestrales que acompañan en este departamento tan hermoso como lo es Boyacá. Los invitamos en nuestra página web y en nuestras redes sociales pueden agendar una cita con nosotros. Lo que nosotros queremos con ustedes es que este es el Parque de las Puertas Abiertas vengan, visítenos, pero lo más importante es que disfruten de la experiencia tan maravillosa que es de estar cerca de una operación de un relleno, pero decir, no me siento como en un relleno, me siento en una zona de tranquilidad, me siento en una zona cultural, pero lo más importante, llena de historia. Bueno, muchas gracias John por aceptar esta entrevista y aquí estamos en TV Red Canal 5, Te Atrapa.